Hola, soy el profesor Gorka Jacobe Palacio y en esta presentación de 12 diapositivas vamos a ver eh, y vamos a hablar sobre el uso de Telegram, plataforma de eh, mensajería instantánea multifuncional en procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, Bien, eh, la idea general que tenemos eh, que tener es que Telegram es un sistema de mensajería instantánea creado por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov, eh, que ya crearon eh, la famosa plataforma mmm, parecida a Facebook eh, VK Contact. Es un sistema este de Telegram que nos va a permitir implementar mejor el conectivismo en clase y por ello lograr un aprendizaje más rápido los tiempos de espera para recolectar los materiales por parte del estudiante se acortan drásticamente y eh, por ello el poder compartir con rapidez todos eh, esos materiales colaborando en equipo, estén donde estén los alumnos, se hace posible gracias a esta plataforma de comunicación rápida eh, que se llama eh, Telegram. La idea general, por lo tanto, es que Telegram eh, nos va a servir para una nueva era en la mensajería instantánea en nuestros procesos de educación y aprendizaje. Incluso desde diferentes dispositivos. Aquí vemos Telegram desde el reloj Samsung Gear 2, eh, porque recordemos que desde el 2014 eh, eh, Telegram también está preparado para ser usado en dispositivos que lleven Android Wear. Veamos ahora las 11 ventajas que ofrece Telegram en la educación. La primera vamos a mencionar, el uso de bots o autómatas para diferentes funcionalidades. La segunda, posibilidad de hacer un uso privado y fugaz de los datos en las comunicaciones. La tercera es la que más tiene que ver con la gamificación, el convertir el aprendizaje también en algo divertido. Esa aplicación que tenemos con los stickers dentro de Telegram, el uso de inbox y también de stickers. La cuarta sería la generación de bots por los usuarios para las funcionalidades demandadas. La quinta sería la posibilidad de crear grupos de hasta 200 estudiantes. La sexta la rapidez de envío eh, y recepción de mensajes. La séptima, uso desde cualquier dispositivo, incluso desde un navegador con todo sincronizado. La octava sería eh, esa ventaja de que el estudiante puede dar su nombre de usuario y no el, nombre, el número de teléfono. La novena sería la posibilidad de crear eh, canales públicos para trabajar eh, colaborativamente. La décima, el envío de archivos de vídeo, incluso hasta de 1,5 gigas. Y la décimo primera, posibilidad de crear supergrupos de hasta 5.000 eh, personas. Pero veamos ahora cuáles son esas cuatro ventajas principales de Telegram en los entornos de enseñanza-aprendizaje. Yo eh, las voy a mencionar y, eh, en este orden. La primera, la posibilidad de usar una URL sin que el estudiante tenga que dar su número de teléfono. En cuanto a privacidad dentro de eh, la educación es muy importante. La segunda, la posibilidad de uso desde cualquier sistema operativo, aplicación o incluso desde un navegador web. La tercera sería la posibilidad de uso privado con mensajes seguros autodestruibles al modo de la aplicación Snapchat. Y la cuarta... Eh, las grandes funcionalidades que nos ofrece esta plataforma, gracias a sus canales, grupos, subgrupos, stickers, bots, inbots, etcétera. Lo primero que tiene que hacer el estudiante una vez que empieza a usar Telegram es crear un nombre de usuario en su cuenta. Con ello, obtiene la opción de no tener que desvelar su número de teléfono en Telegram y en estas tres imágenes podemos ver cómo se configura ese nombre de usuario fácilmente desde eh, las uh, settings o preferencias de la aplicación. Podemos poner nuestro nombre de usuario, escogemos el que esté libre, por supuesto, si no tendremos que cambiarlo y así obtenemos eh, el nombre de usuario. Y ahora veamos las URL que tenemos que recordar en Telegram. Eh, la primera, la URL desde la que entramos en Telegram vía web y descargamos las aplicaciones pertinentes es telegram.org barra apps. Es una URL que siempre tenemos que recordar porque podemos acceder desde ordenadores públicos a eh, nuestra aplicación. La segunda sería la URL propia de los usuarios, sean personas físicas o bots. Esta dirección sigue el patrón de telegram.me o me barra nombre de usuario. La tercera, las eh, URL de los bots o autómatas, eh, que siguen también el mismo patrón que acabamos eh, de decir, eh, que sería mm, el de telegram.me eh, barra y el nombre del bot terminado en bot. Dos posibilidades de poner bot como las vemos aquí Rusia hoy bot o y eh, Casnavar barra baja bot Las URL y bots que conviene que recordemos serían estas. La URL es la que vamos a obtener stickers para nuestro Telegram y eh, he puesto les he puesto ahí mi uh, dirección uh, en Pinterest, el canal que tengo, o mejor dicho, el pinboard o tablón que tengo con Telegram stickers. Sería pinterest.com barra palacio barra telegram guión medio stickers. Y la otra, en la que van a encontrar más stickers que se llama stickerstelegram.com la segunda URL es la, la dirección de la tienda de bots uh, principal que es storebot.mio.me y la tercera los bots uh, manybot y botfather el framework el framework botfather para crear bots eh, que sería eh, manybot o botfather con eh, eh, eh, precisamente la arroba eh, por delante. Recordemos que también se puede poner eh, telegram.me barra manybot eh, para llamar al bot. Y resumiendo, vamos a decir que por todo ello es aconsejable el uso de una gran plataforma de comunicación rápida que ayuda en el aprendizaje conectivista y que... Como digo, sirve para ganar rapidez en el uso, envío y recepción de materiales de aprendizaje. Eso es uh, todo y gracias por su atención.